¿Qué tal? Buenas, hoy estamos aquí en el parque Warner, he venido con mi primo, todo eso, está todo de puta madre, nos hemos subido en el Superman, en el Batman, vamos, todos los superhéroes pues nos los hemos comido y ya está guapo, lo que pasa es que bueno, nos hemos montado en una que era una tracción de madera, que está, está muy guapa, pero te meten unos meneos que te duele la cabeza, que flipas, luego también he conseguido meter la mochila con algo de comida, porque aquí es súper cara, te, te clavan un montón y bueno... La verdad es que lo estamos pasando muy bien, se está yendo un poco el sol, hemos visto un espectáculo de puta madre de la loca academia de policía y la verdad es que lo recomiendo, pero eso, una temporada que sea un poquillo baja. Bueno, estamos en enero ya, hace un poco de frío, nos ponemos unos guantes y de puta madre, porque si no, en una atracción es que te, te congelas. Quería hablar un poco de los propósitos de Año Nuevo, a ver qué, qué opináis vosotros. Mi propósito es grabar un vídeo cada día, estamos ya 4 de enero, es el cuarto vídeo, así que espero poder seguir grabando vídeos. Y quisiera que pusierais en los comentarios vuestro propósito de Año Nuevo y a ver si al final de, del año, después de los 365 vídeos, pues ese propósito se ha cumplido, o ¿no? Pues nada, nos vemos, hasta luego.